Bueno, para hoy, primero de mayo, que el pueblo está convocado a las calles, que el pueblo está convocado también a la Casa de Nariño en Bogotá, donde el presidente Gustavo Petro se va a dirigir a su pueblo desde el balcón de la Casa de Nariño. Yo me he permitido escribir este artículo que voy a compartir con todos ustedes y que espero que ustedes lo eh, compartan también con todos sus seguidores y con todos sus amigos. Dice, un Petro en la plaza, un pueblo en el balcón, ese es el nombre del artículo. Dice, convocado está el pueblo hoy primero de mayo, Día Internacional del Trabajo a la Casa de Nariño en Bogotá para escuchar al presidente de la República, doctor Gustavo Petro, quien hablará ante el pueblo horas antes de su viaje oficial a España, donde tendrá una fuerte agenda. Y es que aunque el presidente Gustavo Petro fue elegido como la esperanza de un pueblo para que generara los cambios necesarios que permitan una vida digna a la sociedad y la tan anhelada paz total, lo cierto es que lejos estaba ese pueblo elector, de imaginar que los congresistas en su gran mayoría se, se opondrían a las reformas que son necesarias para los verdaderos cambios que, pueden, que puedan tener ya desde ya un inicio. Colombia ha sido un país extremadamente corrupto, tanto así que ha ocupado los primeros lugares a nivel mundial, un legado heredado de generación en generación, de la misma forma como se han heredado entre familia los cargos políticos. sí es que a Colombia la han manejado siempre los mismos, han cambiado de nombres, pero no de apellidos, lo que hace que sean los mismos de siempre los encargados de mantener al país bajo un emporio de corrupción y en las últimas de décadas también de narcotráfico. Una mezcla que ha sido tremendamente letal en nuestra sociedad, provocando el, el asesinato sistemático de líderes y lideresas políticos, de líderes y lideresas sociales y la des desaparición casi por completo de un partido político, todo porque este era de pensamiento contrario a lo tradicional, amenazando seriamente con cambiar la forma de gobernar en Colombia. Los políticos de siempre, aquellos que nunca han soltado el poder, han sido también aliados de los grupos paramilitares y carteles del narcotráfico. Bajo esa figura se han generado las complicidades con las que han perseguido a quienes han pensado diferente, matando sus cuerpos, aunque sus pensamientos han permanecido y germinado en grupos reducidos de la, so de la sociedad que les conservaron y guardaron esperando el momento de poderlos entregar a un pueblo decidido a aplicarlos. En junio del 2022, por fin ese pueblo más agobiado por la necesidad de sobrevivir en un país donde ni siquiera se tiene acceso a comer con dignidad, que por conocimientos políticos decidieron hacer uso del legado de los próceres que murieron por hacerles entender a los de su generación que el cambio era necesario y cambiaron el rumbo de Colombia. Y es que sin duda las mani la manifestación en las urnas que llevó a Gustavo Petro la presidencia de la república marcará el antes y después de un país que aún con su decisión en el poder no ven con ojos claros como las tan anheladas reformas que permiten el acceso a la salud el trabajo, la educación y a poderse pensionar, lo que es similar a ganarse la lotería, podrían causar sus trámites en el Congreso de la República, que más parece una banda de delincuentes que secuestran la dignidad del pueblo y la van liberando lentamente de acuerdo a las negociaciones que pueden finiquitar con el Ejecutivo. ¿Les parece aterrador? Pues exactamente es lo que han venido haciendo los partidos tradicionales en Colombia, negociando. Porque ellos, a pesar de que, de que se hacen elegir dando grandes discursos en las plazas públicas y replicando hasta el cansancio que se requiere un cambio y que los pobres dejarán de ser pobres, lo verdaderamente cierto es que la gran mayoría de ellos, incluidos algunos de izquierda, solo buscan su beneficio personal, llenar sus arcas y asegurar su futuro manteniendo el control sobre grupos de la población que les permita ser reelegidos. Y es que podemos hacer un análisis simple. Pregunten ustedes, ¿cuántos de los casi 300 congresistas representan proyectos de ley en favor de, la, de sus comunidades? ¿A cuántos vemos dando los grandes debates e investigando? Siempre son los mismos, en la radio, la televisión y las redes sociales. Solo vemos las mismas caras como si el Congreso estuviera compuesto por un puñado de ellos y no de casi 300 personas. Hoy primero de mayo el pueblo está una vez convocado a la Casa de Nariño como presión ciudadana para estos congresistas que se eligieron con el voto del pueblo y que prometieron cambiar las cosas. Pues puedan, para que esos congresistas pues puedan ponerse a trabajar y de verdad aprueben las reformas con las que el pueblo alguno de estos días pueda comenzar a vivir en plena dignidad. Muchos critican al presidente por convocar a las calles al pueblo, pero no lo hacen con los congresistas que han puesto por encima el bienestar de los negocios con los dineros públicos en favor de privados antes que el bienestar social de sus electores, como si se debieran ellos mismos a las mafias que usurpan el poder y no a un pueblo plagado de necesidades que pone su esperanza en los mismos políticos de siempre y con nuevos engaños les mantienen en el poder. Hoy un presidente representa por fin al pueblo, sus necesidades están como prioridad. Un pueblo en la plaza representado en el balcón de la casa de Nariño, habla el pueblo y escuchará el pueblo. Un petro en la plaza, un pueblo en el balcón. Es claramente la expresión salida de la boca del mártir Jorge Eliezer Gaitán. Yo no soy un hombre, soy un pueblo. El pueblo es superior a sus dirigentes. Bueno, muchas gracias a todos por haberme escuchado. Ayúdenos a compartir este artículo. Y eh, hoy nos vemos todos en las calles. Aquí vamos a estar desde Reacción Revista Digital para mostrar lo que va ocurriendo en cada una de las regiones del país con esta nueva convocatoria a las calles para a, eh, fortalecer las reformas que el pueblo necesita para, eh, digamos que de alguna forma generar presión ciudadana para que las reformas pues, puedan ser aprobadas en el Congreso de la República. Yo soy General Usuga, nos vemos en la próxima. Chao, chao.